Amigos de Tech, hoy estamos con alguien que siempre nos ha mostrado productos supremamente interesantes, pero hasta hoy lo tenemos frente a la cámara. Él se trata de Julián y nos va a contar para qué marca trabaja y qué hace allá. Eh, bueno, Felipe, buenas eh, buenas tardes, gracias por la invitación. Eh, mi nombre, como bien lo dices, es Julián. Yo me llamo Julián Orozco. Soy gerente de producto de la marca Cali. Eh, ya llevo nueve años aquí al frente, pues, de, de este departamento de producto. Y, y soy al, el encargado pues desde el inicio de este proyecto de smartphones que ya llevamos un poco más de cuatro años acá en el mercado en Colombia. Fantástico. Julián, cuéntanos un poco sobre este nuevo integrante de la familia, el Silver Max, que es una apuesta bastante interesante porque muchos de los fabricantes que conocimos en el pasado, que eran de Latinoamérica y demás, le apuntaban a la gama alta, super alta, donde seguramente era difícil competir pero yo he visto que Cali tiene una estrategia diferente y sobre todo que se ha mantenido en el mercado, ¿no? Que es una cosa bien diferente a lo que le ha pasado a, a otras marcas que se han ido quedando. Cuéntenos cómo lo han hecho y sobre todo sobre este nuevo producto que traen al mercado. Bueno, sí, pues igual eh, desde el principio, como bien lo dijiste, pues obviamente el, el segmento pues, de celulares en Colombia de, de gama alta, pues es, es muy complejo como, como lo es en todo el mundo y... Y para poder estar en ese segmento se requiere una, un, un gran nivel de innovación, de tecnología, de inversión. Entonces, pues nosotros todavía nos consideramos pues que estamos aprendiendo mucho de cómo poder entender mejor el consumidor en Colombia. Una de las razones por las que nos quisimos enfocar en, en, en smartphones de menos de 500 mil pesos en esta etapa, que todavía es una etapa inicial para nosotros, eh, fue porque nos dimos cuenta que según pues estudios que ha hecho pues el GFK y varias fuentes que tenemos pues como acceso de ventas en retail, nos dimos cuenta que más o menos el 65% de los celulares que se venden hoy están entre 200 mil y 700 mil pesos entonces quisimos pues como ver en esa en esa gama de precios qué podíamos hacer nosotros para poder ofrecer una super oferta en cuanto a y quisimos pues como mezclar pues como las características más importantes que hemos identificado que son una super pantalla tener obviamente un super procesador y una pues como que la fluidez y el desempeño del celular ya sean algo que es un prerequisito pues que se debe tener sí o sí independiente de la gama del celular del, del que estemos hablando y obviamente unas cámaras muy buenas, entonces en este, en este caso, bien que lo mencionaste, estamos pues como hablando del Silver Max, aquí lo tengo pues en mi mano, eh, creo que tú también tienes uno ahí para ah. que te, te lo muestres, y, pero sí, este, estamos muy contentos porque pues no es un celular que, que acabamos de lanzar al mercado, realmente lleva unos meses en el mercado, lanzamos primero el color negro a finales de 2019, y el color azul a inicios de este 2020, pero no habíamos hecho como mucha promoción, estamos enfocados pues como a hacer otro tipo de actividades en, en, pues, con toda esta situación que está ocurriendo, pero ahorita vimos una muy buena oportunidad porque realmente en los últimos dos o tres meses has, ha tenido una, una super acogida y hemos visto pues que la gente está feliz con el, con el celular, entonces hemos, hemos querido hacer este tipo pues como de promoción especial en este momento. Julián, ¿cómo es esa combinación de, entre CPU y RAM? Porque vemos que... Tiene un Hilio P23 que es bastante potente y tiene sí. 3 GB de RAM. Eso es, o sea, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo llegan ustedes a, a escogerlo y cómo sobre todo llegan a esos precios tan increíbles? Pues mira, nosotros hemos ido eh, pues como muy afortunados en este camino estos más de cuatro años porque nos hemos encontrado como con unos aliados que nos han permitido pues como enfocar mucho mejor esa estrategia de producto que queremos lograr entonces eh, en este caso nosotros habíamos pues como hace hace más o menos tres años casi que desde el inicio hemos estado con MediaTek muy de la mano y ellos nos han mostrado como cuáles son como las, las alternativas que se tienen en cuanto a procesamiento eh, para tener no solo pues que el, el celular no solo sea fluido sino que también el la el, el administración de la energía sea la mejor pues la más eficiente eh, que no se recaliente, pues como que, que sea pues como el, el mejor cerebro y la mejor administración pues de, de, de todo en el, en el celular. Y en este caso encontramos que el Helio P23 es una, es una opción supremamente buena en ese rango de precios que compite, inclusive te, estamos compitiendo contra unos chipset tam, también de MediaTek, pero esta, esta opción de Helio P23 es una mezcla muy buena porque es octa-core, tiene, tienes entonces ocho núcleos, hay cuatro de esos núcleos que pueden llegar hasta 2.3 GHz de velocidad y hay otros que, que llegan más o menos hasta pues, lo que se mantienen a 1.5, 1.3 y, y esa mezcla con, el, con la tecnología que ellos tienen, Core Pilot, pues es supremamente bueno porque él es el que, el que controla cómo usar esos ocho núcleos de la mejor forma. Y eso unido a una, pues quisimos hacer unas, una, como una, eh, darle pues como un impulso mucho mayor con una memoria RAM de 3 gigas que no es algo común en este, en este, en este segmento de precio entonces esas 3 GB de RAM unidas unidas al procesador, el Helio P23, es, pues tienes en, en la mano entonces un celular que te va a dar un desempeño de, que inclusive lo hemos comparado con celulares de casi el doble o hasta el triple de, del valor y, y no tiene pues nada que envidiarle. Entonces, como te dije, quisimos entonces como partir desde, desde que el desempeño y, y la fluidez del, del celular fueran sí o sí, pues, como ya la base y ya de ahí construir para una buena pantalla, unas buenas cámaras, pero lo inicial fue eso y nos dimos cuenta que la RAM y el procesador, pues, eran las, las características, pues, como más importantes. Julián, y cuando hablamos de pantalla, específicamente tenemos que hablar de MiraVision, ¿no? Que le da ah. a los usuarios muchas ventajas. Cuéntenos un poco, ¿qué cosas eh, pueden obtener precisamente al usar MiraVision en su Silver Max? Bueno, igual eh, lo bueno es que con tanto la tecnología eh, que, nos, que nos permite, pues como Mediatek, no solo en el chipset, sino que ellos tienen un montón de, de opciones de software que juntadas pues obviamente con el Android 9, pues y con, con, otras, con otras opciones pues que tenemos de, de software en el, en el celular, podemos pues como manipular la pantalla de una, de, pues en una, una gran cantidad de opciones. Podemos hoy controlar la temperatura de color, eh, se puede, en MiraVision tienes unas opciones como supremamente... Detalladas y personalizadas para poder customizar la nitidez, eh, la saturación, eh, el contraste de, de los colores en la pantalla. Tienen muchas opciones para ponerlo entonces en modo luz nocturna, en, en modo de protección que eh, quita el, el, el, el espectro de luz azul para que se, pues, se te protejan los ojos. Eh, pues Tiene una, una, una amplia como cantidad pues, como de opciones para, para que finalmente la opción pues, de, o, la, o la función de, de mirar algo en la pantalla sea pues, como la mejor experiencia de usuario posible. Yo, por ejemplo, lo mantengo siempre con la, con la luz nocturna prendida para que no tenga la luz, el, el espectro de luz azul prendido. Siempre lo tengo pues como apagado incluso, y lo tengo más o menos siempre en un 60-70% de brillo porque me parece que es muy brillante. Y eso para mí es como las condiciones perfectas, los colores se ven exageradamente bien con esa configuración. Y, pero lo bueno es que independiente de, de... A mí como me gusta la pantalla, tengo todas las opciones de customización. Y lo bueno pues es que es una pantalla... Pues de 6.1 pulgadas y casi que el, el, el marco pues es uno de los más delgaditos que hayamos lanzado en algún celular. Entonces, siendo un celular pues grande, pues mira que no es como es compacto para su tamaño, para el tamaño de la pantalla, es más del 90% de, de, de la relación pues entre, entre cuerpo y, y pantalla. Entonces, pues una hemos, hemos como le hemos puesto muy mucho detalle y mucha atención a cada una de las, de las características y siendo la pantalla, como te dije, una de las de las de las que más le ponemos atención y juntamos esta, esta tecnología de, de MiraVision. También hay otra que se llama Image Q, que también hace parte de Mediatek, que hace todas estas características que ya te hablé pues, posibles. Y, y bueno, pero en pues las esto... cámaras, ¿no? Esto, esto lo hace hace su magia en las cámaras. Háblenos de eso, porque muchas personas antes de comprar dicen: Oiga, ¿pero qué cámara trae? ¿Cuál es el arreglo? ¿Cómo me va a ayudar sí. a lograr el, el, la selfie y el bokeh perfecto? Háblenos sobre esas cámaras que trae el Silver Max. Bueno, el Silver Max tiene, tiene entonces, pues junto también con la, con la tecnología de View pues de, de Mediatek y todo, tiene tienes en la parte frontal una cámara de 8 megapíxeles eh, que pues quisimos entonces, como nosotros siempre en las cámaras tratamos, como nos preocupamos para que los colores se representen de la forma más real posible a nosotros no, hay muchas cámaras que tienen opciones y filtros y estas también los tienen pues que te permiten como saturar un poco más los colores o que o que algunas escenas se vean un poco más más brillantes o más oscuras dependiendo del escenario pero lo el, el como en, en su en su foto pues natural en el modo pues foto normal lo que queremos es que literalmente capture la, la realidad pues, de, lo que está, de lo que está observando pues, la cámara. Entonces, en este sentido, en la, la cámara frontal, tienes una opción pues, para, para tomarte pues, las selfies sin ningún problema, pues, para que se vean todos tus rasgos, todos los detalles pues, de la cara, pero también tenemos pues, un modo belleza, que pues, lo, hemos, lo hemos visto mucho, que obviamente en su parte más exagerada es muy curioso, porque entonces te agranda los ojos, te quita imperfecciones de la piel... E inclusive, por ejemplo, pues si, si yo quiero que no se me haga mucho la barba, también tiene la opción como de, de quitarme un poco la barba. <risa> pues tiene una, unas opciones pues, muy curiosas, pero hay gente que le gusta y, y, y pues, cada vez se vuelve como más popular. Eh, es, entonces, un, una, una, una cámara de 8 megapíxeles tiene una opción que nosotros llamamos Focus, que es, el, que es lo que se refiere pues, al, al efecto bokeh, que lo hace, pues es una mezcla de, de en este caso para la cámara frontal, lo hace pues, a punta de software. Para que tome muy bien el efecto, se recomienda entonces como enfocar un poco, pues como dejarlo un par de segundos enfocando y tomar, y tomar la captura. Pero funciona muy bien y te toma pues como toda la silueta pues de, del cuerpo, de la cara, de donde esté, independiente pues de la, de la posición en la que estés. Tiene una apertura de 2.0 y en la parte posterior tenemos una cámara dual de 13 megapíxeles y 2 megapíxeles, que en este caso también tiene un, una apertura de 2.0. Y aquí es donde, donde nos quisimos pues como ir, ir un poquito más allá de, de que tuviera pues la foto y la panorámica y, y como las opciones como, comunes que se encuentran en este tipo de segmento de precio, nos quisimos meter como con dos opciones como que consideramos que son novedosas y diferenciales para este nivel de precio. Una es el modo HD, que pues si uno lo ve normal, se ve como una foto normal, se demora un poco más en hacer la captura, pero básicamente el modo HD lo que hace es tomar cuatro fotografías y las junta en una sola para que te permita, entonces, a ti tener muchísima más cantidad de, de detalle y de definición en una foto. Entonces, puedes hacer zoom en, unas, en, en fotos. Y nosotros, por ejemplo, damos el ejemplo de detalles supremamente pequeños. Lo hemos hecho, por ejemplo, con un billete. Tú puedes tomar una foto, entonces, con ese modo HD y acercar y acercar y acercar. Y, pues, el, el, el, el nivel de detalle que se ve es impresionante. También, pues, lo podríamos llamar como un modo macro muy... Muy, muy útil porque pues, puedes tomar una fotografía desde pues, de una parte muy, muy cercana y acercar y acercar la foto y se va a ver pues, como a un nivel de detalle que con la cámara en la foto normal no vas a poder lograr. También se alcanza a tomar cuando tomas fotos pues, como de, de un paisaje o de una ciudad, eh, se puede acercar pero pues en ese, en ese sentido pues de pronto no se alcanza a percibir tanto la, la diferencia pues de los detalles pero en en, en en detalles pequeños en fotos que se pueden tomar cerca sí se alcanza a ver mucho más esa es una de las opciones que vimos en este en, esta, en este celular con la cámara que es única pues para cualquier otro celular que hayamos lanzado antes también tenemos el modo profesional que es un modo profesional básico pero te permite pues como controlar el iso eh, el balance de blancos eh, y el, el, el, también tiene aquí una opción entonces como que te permite como controlar que la temperatura de color de la foto, qué tanta exposición y cuál va a ser la apertura entonces, del lente al tomar la captura. Realmente si uno, si uno entiende un poco pues, como de estas opciones, se pueden lograr fotografías pues, muy, muy avanzadas. Y finalmente ten, tienes entonces un modo nocturno que tiene, también es como ayudado pues, por toda la tecnología que tenemos de procesamiento de MediaTek, te permite tomar fotografías en, en espacios muy oscuros. A veces, cuando uno toma una foto, por ejemplo, de noche de una calle, vas a ver entonces como que eh, de pronto hay luces o, o, o, o puntos muy brillantes de la, de, como de la captura, y de pronto muchas veces ese, ese, ese foco de luz se roba como todo el brillo y opaca pues, o, o satura pues de, de ruido toda la fotografía. Entonces lo que hace esta opción es tratar de que los puntos oscuros no se vean tan oscuros y los brillantes no tan brillantes y tratar de hacer un balance similar a lo que hace un HDR, pero este lo toma pues como en un nivel un poquito más avanzado. No es un modo nocturno pues que de, de, un, de un flagship pues o, de, o, de un, o de un celular de gama alta, pero tienes una opción en una gama que no se encuentra normalmente entonces pues esas son como las opciones básicamente pues como de la cámara pero, pero Julián también hay uno, unas escenas con ahí ¿no? para los que dicen oiga oh, oh, ah, yo correcto. no quiero ponerme a probar sino quiero que me sugieran pues ahí están las escenas precisamente para sacarlo mejor darle más intensidad mejores tonos y demás claro que sí ahí tiene, tienes una opción que ya viene pues como predeterminada y él lo hace automáticamente por inteligencia artificial Aquí vas a ver entonces un logo que se llama AI, pues de Artificial Intelligence. Él automáticamente, independiente de lo que estés, estés como tratando de capturar, él identifica automáticamente por inteligencia artificial si es, si es un plato de comida, si es una planta, si es una mascota, si, si es un atardecer, si es una persona. Y él, él inmediatamente te hace una sugerencia. Por ejemplo, en el caso de plantas y de, y de alimentos, lo que hace es saturar mucho más los colores. Por ejemplo, un plato de frutas se ven las frutas así, pues como con un color súper intenso. Las plantas y las flores también se ven con un color muy intenso. Que ya dependiendo del gusto natural, obviamente, eh, como te dije en la foto, sin esa opción, toma la pues casi que representa los colores en una forma demasiado real y si no lo pone ahí, él, él lo que hace es sobresaturar pues, los colores, que hay gente pues, que le gusta como que se vea mucho más pues, o, o exaltar mucho más, aumentar la realidad pues, de alguna forma. Pero, pero sí, esa es una opción súper buena que también, que también hace parte pues, de, de las opciones y del software que tiene disponible por, por el procesador Mediatek que usa. Bueno, Julián, y hablando del hardware, háblenos un poco de la batería y de la entrada, ¿no? Porque tiene una entrada USB-C que no es tan común para la gama a la cual está dirigido. Correcto, sí, nos, nos dimos cuenta que inicialmente quisimos siempre entonces tener pues un, un diseño muy delgado, muy compacto, liviano, este es un celular de 160 gramos aproximadamente, la batería es de 3.300 mAh, es de polímero de litio, lo que la hace pues la batería es supremamente delgada y liviana, pero nos dimos cuenta que, sí, que si manteníamos un micro usb que es que como lo común en esta gama de precios, para una batería de 3.300 eh, que con el tipo de adaptador que se usa normalmente, se puede, se puede gastar hasta más de 3 horas y media o casi 4 horas en, en cargar de 0 a 100%, y obviamente eso para nosotros, nosotros tenemos un límite de que si es más de 3 horas, es demasiado lento ya la carga, siendo 3 horas pues mucho también, entonces este se demora aproximadamente 2 horas 20, 2 horas 30 minutos con el cargador que tiene, y el USB tipo C, que también no solo permite pues carga rápida, pues que nosotros lo llamamos carga rápida porque pues dos horas y media para este tipo de dispositivo es rápido, eh, sino que también te permite hacer pues obviamente transferencia de datos de una forma muchísimo más rápida que con un micro USB. Entonces sí, eso, eso es algo también que considero que es un diferencial muy grande para esta gama de precio que lo que te permite pues es obviamente cargar pues de 0 a 100, <coughs> perdón, cargar de 0 a 100 en 2 horas 20, 2 horas y media y adicional a eso, pues, entonces, eh, cargar también, por ejemplo, si se me, acaba, se me descarga la batería, yo lo conecto en menos de 15 minutos, yo ya tengo más del 10% de la batería. Pues, el, el, el primer porcentaje de 30% se, se carga mucho más rápido que el resto. Entonces, es muy bueno porque te puede dar como, como agilidad si se te acaba. Igual, por ejemplo, yo lo uso todo el día, yo lo cargo, pues, por la mañana una o dos horas y con eso casi que me voy todo el día, pues, como usándolo sin ningún problema. Entonces, sí ese es un punto también súper diferencial para, para esta gama de precios. Bueno, juliana a nosotros nos ha gustado mucho todo, pero hay un tema que nos tiene, por así decirlo, rezando, pidiéndole a Dios que, que ojalá funcione, <risa> y es que tiene Android 9, ¿cierto? Sí. Y muchos de los usuarios siempre nos dicen, oiga, pero ¿será que va a subir? ¿Será que no? Cuéntanos, Julián, ¿qué podemos esperar de esto? Porque todo el mundo quiere la última versión del sistema operativo. Entonces, ¿ustedes cómo lo ven? Pues mira, nosotros siempre hemos estado tratando de darle al usuario, pues, como lo más, lo más actual que se pueda, pues, en el sistema operativo. Como te dije, este fue un modelo que empezamos a desarrollar eh, hace aproximadamente un año. Obviamente, salió, eso sale al mercado, pues, más o menos seis meses después de que empecemos, pues, el desarrollo. Eh, y cuando empezamos el desarrollo, pues, estaba apenas iniciando Android 9. Ahorita es porque ya viene, pues, como toda la ola, pues, de Android 10. Y seguramente, pues el, el próximo año vendrán, pues a final del otro año, pues, muchas más eh, actualizaciones. Lo que sí podemos hacer es hoy estamos tratando de que los próximos lotes que vienen de este modelo ya vengan actualizados a Android 10. Estamos trabajando pues, muy fuerte en eso. Eh, es muy difícil y es algo que es una pregunta muy común. Esta que me haces, porque eh, en, en marcas que son multinacionales, eh, pues como muchas de las que ya conoces, es, es, muy, es muy posible dar esa opción de actualizar la versión del. del del hardware, aunque en esta gama de producto y de precio no, no es tan común, pero ellos lo pueden hacer porque tienen un volumen a nivel mundial que, que les da el soporte y porque eso tiene un costo, hay que cumplir con unas cantidades mínimas de, de activación de dispositivos y unos requisitos pues, especiales de Google y del fabricante, entonces, pero creo que con, con, la, con la popularidad pues, que ha tenido este producto, creo que lo vamos a lograr, entonces, no te lo prometo desde ya que sí, pero sí lo tenemos muy en la cabeza y estamos trabajando en eso, porque obviamente queremos que este dispositivo no solo te sirva para, para un año, un año y medio, sino que lo puedas usar dos, tres años o más si quieres y que cada vez estés como actualizado en el sistema operativo. Pero hoy pues tenemos Android 9, que es casi que lo mismo que tienen todos los de esta misma gama y, y pues tiene, un, tiene también una capa de customización que lo hace como todavía más fácil de usar, aunque también se puede programar como Android puro, entonces pues... Sí, en ese, en ese sentido, pues, el Android 10 siempre, pues, como que la actualización de la versión del sistema operativo es, es algo que, que cada vez se volverá, pues, más, más común o de más fácil acceso. Ok. Bueno, y cuéntenos ahora algo que seguramente le va a sacar la sonrisa a todo el mundo, y es el tema de precio y el tema de soporte, ¿no? Porque es que cuando uno está comprando un smartphone, dice, oiga, ojalá tengan una tiendita, dos tienditas, pero según lo que nos contaba hoy, tienen mucho sí. más que eso, ¿no? Sí, nosotros pues realmente estamos dando hoy, eh, tenemos pues 96 centros de servicio, no solo, pues no son solo de celulares sino de todos de todas las líneas de producto de Cali, eh, nosotros llegamos a través de los canales de distribución a más del 80% de los municipios de Colombia eh, y lo bueno es que tenemos cubrimiento eh, casi que en cualquier municipio, pues puedes estar en cualquier parte de Colombia y te vamos a prestar el servicio, llegamos hasta, hasta la puerta de tu casa, recogemos el celular de forma gratuita, nos lo llevamos, hacemos el, el, el diagnóstico que haya que hacer, si hay que repararlo se repara, o si hay que hacerle un cambio de, por alguna parte nueva se le hace, y te lo devolvemos a tu, a tu casa, pues obviamente estamos dando una promesa de, de, de que todo ese proceso sea de, en menos de 15 días, en algunos municipios pues que son muy alejados sea a veces es un poco más complejo, sobre todo con lo que está pasando hoy, pero pero sí, es una de las cosas que la, la calidad para nosotros es, es la base de todo y creo que al, algo que dijiste al principio de, de que nos ha permitido llevar ya cuatro años en el mercado, creo que ese ha sido el, el, como el, el punto especial, porque le ponemos mucha atención a la calidad, al servicio al cliente y creo que eso es uno de los diferenciales de Cali, no solo en celulares, sino de todas las, de todas las líneas que tenemos, porque sabemos que los, los productos no son perfectos, el 100% de los celulares que traemos no van a ser perfectos, pero por ejemplo, este celular que ya llevamos más o pues, ya tenemos un volumen muy alto en el mercado, el, el retorno de este celular está en menos del 2%, y eso para un smartphone es exageradamente bueno, es inclusive el promedio que está en la industria es más o menos del 5%. Entonces, hablar, hablar de un 2% es algo demasiado bueno, y, y pues con todo ese soporte que tenemos, tenemos un montón de canales de comunicación en la página, en las redes sociales, tenemos una línea 018000, eh, pues los mismos centros de servicio, los puntos de venta también sirven a veces como puntos de recepción para para poder prestar el servicio. Entonces, pues estamos abriendo cada vez más esas, esas posibilidades de que la gente pueda tener más contacto y más facilidad si necesitan un repuesto, una reparación, si tienen alguna duda, pues podemos, podemos tener ahí como todo el acercamiento posible. Bueno, y nos decían hoy que, pues para todos aquellos que están viendo esto y no están en Colombia, el precio es menor a 120 dólares, ¿no? Estamos hablando en pesos sí. colombianos, ¿cuánto es el precio aproximado, Julián? Hoy estamos hablando de un precio de 359 mil pesos. Hemos estado más o menos en, entre el rango de 330 mil ha sido como lo más, lo más económico en, en una super promoción que tuvimos a inicio del año, eh, pero en este momento está, está más o menos en 350 mil, que sí en dólares, inclusive podría ser entre 100 a 120 dólares aproximadamente. Que, que la verdad, pues en ese, para un dispositivo de ese precio, pues estamos casi que encapsulando como las, las mejores opciones. Nosotros hacemos como un checklist y eso, y el desarrollo del producto, pues es súper, súper complejo a veces, porque, porque a veces uno quisiera, por ejemplo, que la pantalla no fuera HD Plus, sino Full HD, o, o que de pronto la cámara frontal no fuera de 8, sino de 13. Y, pero hay cositas que uno dice bueno sacrifiquemos un poco acá pero obviamente siempre manteniendo pues un balance en, el, en ese buen precio y en esa gama de, de competitividad hoy tenemos competencia directa de gigantes como motorola samsung nokia eh, pues ya tenía teníamos pues muy muy fuertes a, a alcatelia y a honor pero ya no están tan fuertes acá en el mercado en colombia pero contra eh, contra todos esos gigantes hoy somos capaces de competir con, con este super celular que no solo tiene un precio diferencial que es mucho más competitivo, sino que es el único que tiene 3 GB de RAM, eh, casi que es el único que tiene procesador eh, octa-core, casi los otros de ese mismo nivel de precio son quad-core, eh, también es USB tipo C con, con la carga un poco más rápida que, que los otros, entonces casi que tratamos de encapsular pues todas las cosas, obviamente sin, sin olvidar pues la pantalla y las cámaras pues que son como los puntos también a mostrar del celular. Perfecto Julián, mil gracias entonces y lo esperamos en texcetera.co No Felipe, muchas gracias por la invitación y bueno, no, los invito a todos entonces a que conozcan entonces el Silvermax, que tenemos, ah bueno, tenemos dos colores, se me olvidó mencionar, tenemos color, el color negro, el color azul, casi que es mi favorito, pues yo, uso, yo empecé a usar el negro que fue pues el primero que trajimos, el azul fue un color que desarrollamos un par de meses después, pero bueno, los invito a todos para que busquen Silver Max. Eh, ahí en las redes nos encuentran pues como arroba y hogar y a que sigan pues a te pues que saca muy buen contenido y Felipe muchas gracias por la invitación gracias José.